Me paré, tuve la oportunidad de pararme y regalar la silla de ruedas ese mismo día a esa señora que la llevaba en el taburete y que sus condiciones eran mínimas y precarias, le regalé la silla de ruedas. Desde ese día vengo cayéndome. Ya cada vez menos porque cada vez, eh, cada vez estoy mejor, cada vez me siento mejor. El caso es que cuando pude orinar por mi propia cuenta, limpiarme la nalguita y bañarme, me fui a vivir solo, a, a, a enfrentarme con la vida solo. Eh, les cuento que me tocó volverme zurdo porque mi mano derecha fue lo único, fue lo único aunque todavía no me está funcionando. De resto toda la movilidad del cuerpo la recobré, me volví siniestro total. El caso es que yo lo único que no puedo salir es salir corriendo. Eh, me fui a vivir a una finca en Santa Elena, donde me tocaba vestirme solo, bañarme solo, vivir solo, cocinar solo. Y fue una bonita experiencia porque yo entendí que mi vida ya era resolver, mantenerme resolviendo eh, todos los días, hacer las cosas todos los días yo solo, sin que nadie me diera la comida, me vistiera, todo. Yo fui para Santa Elena y no solamente era la lucha, por mi recuperación ya, sino la lucha del vivir el día a día. No es solamente la recuperación física, sino que ahí empiezan a entrar otros factores, a, a, entran otros factores como la economía, que hay que pagar el alquiler, que hay que trabajar, hay que funcionar, mejor dicho. Una vida común y corriente con mi motricidad limitada. Me fui a vivir a Santa Elena, en Santa Elena salí a, hacer, a caminar todos los días, eh, recogí varios perros de la calle que fueron mis compañeros durante el periplo de mi vida. Santa Elena es un lugar mágico y estando en Santa Elena y sacando mi vida a Santa Elena, mi vida adelante en Santa Elena, llegó una estrellita de a mi vida, y